Somos vecinos, ya saben que aquí hay corraleros, hay música de la cultura de nosotros, la cultura colombiana. Qué rico que no olvidemos esa tradición con lo que nos, nuestros padres se criaron, nuestros abuelos. Eso habla de Colombia, qué rico que no olvidemos eso, que eso lo llevamos nosotros en la sangre. Recuerden que nosotros somos colombianos y no podemos olvidar nuestra cultura. ¿Verdad que sí? Claro. Hay que valorar eso. Claro, cierto que sí, vea. Y aquí estamos. Ese es puro talento, puro talento de nuestra Comuna 13. ¡De la Comuna! Así que a disfrutarnos ya sabes, juntos. ¡Ya saben que somos vecinos! ¡Empiecen pues! ¿Y a gozar? ¿Cómo suena? Ay, como suena, ahí vamos mi amorcito, ya te llamare, al decimoquinto festival de en de Guadalajara. Ahí vamos mi amorcito, ya te llamare, al quinto festival. No siento <tose> esquivar What's up?